Darío Víctor y señoras y señores, para todos ustedes, claro, las generaciones más jóvenes van a decir ¿Y quién era este señor Darío Víctor y del cual va a hablar Rodi? Eh, para las generaciones más como la mía, sí. todo el mundo se va a acordar del gran Dario Vittori, porque era un italiano inmigrante que había venido a la Argentina muy de chico, Ajá. pero seguía manteniendo un poco hasta ese acento un poco italiano. ¿No? ¿Querés que lo escuchemos un poquitito? Mira. No le vos lo no abres de mi guiso, ¿eh? Por favor, y vos no, no eche más leña al fuego. Yo lo estoy hablando del guiso. Estoy preguntando si no le da vergüenza pelearse por codicia. Eso. No. ¿Y quién se pelea por codicia? Ustedes. Ahí lo tenés, eh. Vittori, el señor Dios de la Dios bata Dios marrón, Dios. Eh, gran actor argentino, pero se había caracterizado por hacer comedias. Ajá. De hecho, era siempre esperada el domingo a la noche acá en Mendoza, o se llamaban o la comedia de Darío Vittori, en una etapa, en otra etapa el teatro de Darío Vittori. Y eran todas situaciones muy divertidas, comedias. Ajá. ¿Sí? De, de, en muchos casos eh, lo que se llama en el teatro las comedias de puerta Ajá. que son de enriedos entonces viste hay muchas puertas en, en la escenografía entonces entra uno sale ah, el otro sí, y sí. se va creando toda una situación Ajá. acá chicos si me pongo a mirar eh, no hay nadie vivo eh, ¿sabes que reconocí? mira Jorge Barreiro falleció Darío Víctor y se murió en el 2001 eh, pero ponele, en ese momento esto que estamos viendo ¿de qué esto año era, es? esto debe ser de década del 80 esto debe ser esto era un éxito absoluto. Sí, seguramente que sí, pero ponele, ¿él ¿qué, cuántos años habrá tenido en esta serie? En esta, perdón, en esta serie, en esta novela. Eh, y ahí debe haber tenido unos 60 años, más o menos porque se murió con 79 años en el 2001. Yo conozco, reconozco muy bien a la mujer de atrás que tiene como una blusa con flores. Ah, claro, ¿Qué, cómo María se llama? Concepción César, bien, cantante, sí. fue vedette claro. de joven, tenía un lomazo. Uh -huh. este, y de, ya de más grande, muy buena comediante. La rubia, esta no, la otra rubia, sí. también muy reconocida, Perla Caron, uh -huh. eh, estuvo casada con Andrés Percivale uh -huh. muchos años y después se casó con... Eh, Yanni Luna Day. Uh -huh. Para quien vio Mesa de Noticias alguna vez, Gianni Luna Day, un comediante extraordinario, un personajón tremendo. Y eh, ahí, si vos mirás, muchos son primeras figuras, ¿eh? Sí. Pero comandados todos por Darío Vittori. Ahora, Darío Vittori tuvo una particularidad. A ver. Y muchos van a decir, Me, no te puedo creer. Darío Vittori fue el primero sí. que se le ocurrió llevar la obra de teatro en Buenos Aires sí. en enero, que Buenos Aires es insoportable en enero, sí. el calor, la humedad, etcétera, Y dijo, ¿y si la llevo a Mar del Plata? Ah, él fue el pionero en llevarla a de Mar del Plata, mira. Él es el primero. Cuando el primer año lleva su obra a Mar del Plata... Uh -huh. La obra explota Tiene que meter más funciones, doble función, triple función Imagínate los que se habían quedado en Buenos Aires muriéndose de calor claro. Dijeron, no, el año vamos. que viene vamos a Mar del Plata Y así empezó Mar del Plata a convertirse en una plaza teatral de ah, verano mirá. muy fuerte Me encantó Porque al primero que se le ocurre es a Darío Victoria